<risa> Hola chicos, yo soy Víctor Esquerchil y es tu técnico favorito. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo sé que si tú eres estilista te debe de pasar lo mismo que a mí. Vas a alguna fiesta, vas a alguna reunión o inclusive a un café con los amigos y luego, luego te abordan con ¿Qué le puedo hacer a mi cabello para esto? ¿Qué le puedo hacer para aquello? Y últimamente lo que me han preguntado mucho es ¿Qué hacer para evitar las puntas abiertas? ¿Quieres saber qué te recomiendo? Quédate a ver este video. Las puntas abiertas nacen en tu regadera. Sí, como lo oyes, si te lavas el cabello con agua muy caliente, ten por seguro que vas a tener puntas abiertas. Y también saliendo de la regadera cometemos un grave error. Agarramos una toalla y secamos el cabello como si no hubiera un mañana. No hagas eso, seca el cabello con cuidado. Hay un producto que a mí me encanta que es el Dos Fases de Cool. Este producto te va a ayudar muchísimo a que cuando tu cabello esté húmedo, recién salida de la regadera, lo puedas desenredar sin ningún problema. Ojo, ten cuidado con el cepillo que eliges. Yo te recomiendo que sea de cerdas ya. Eh, uf. Que sea de cerdas naturales o flexibles. Esto te va a ayudar a desenredar tu cabello sin maltratarlo. ¿Decidiste hoy estilizar tu cabello? No puede faltar Glow Me Silk Lotion. Siempre utiliza un termoprotector. Y ojo, si vas a usar... Plancha, secadora, ferro, rizadora, como le quieras llamar, si es una herramienta de calor, primero aplica este producto, va a ayudar a proteger el cabello, este es un paso antes, pero bueno, ¿qué hago si las puntas ya están abiertas? Este mismo producto te va a ayudar a reconstruirlas y repararlas. No es lo mismo sellar una punta que repararla. Algo que está sellado se puede volver a romper. Sin embargo, la proteína de seda que contiene Glow Mecilk Lotion te va a ayudar a restaurar la hebra capilar. Pruébalo, te va a gustar mucho. ¿Detectaste que tu cabello tiene resequedad o que no tiene mucho movimiento? No te preocupes, es falta de hidratación. ¿El problema cuál es? Un cabello sin hidratación, puntas abiertas seguras. ¿Cuál es la solución? Cure Mi Reconstructor. Úsalo todos los días, 10 minutos en la regadera y vas a ver. Vas a ser la única de tus amigas con puntas perfectas. Ya deja de preocuparte. Yo sé que todo mundo te ha dicho que la única solución a las puntas abiertas es la tijera, pero no es cierto, prueba estos sencillos consejos y vas a ver, notarás una diferencia enorme. ¿Estás interesado en clases en vivo de colorimetría, tendencias, cortes o ver tutoriales acerca de cómo hacer un trabajo? Síguenos en nuestro Facebook Cool Latinoamérica. También tenemos otra opción, ¿quieres saber el día a día de, noso, de nuestro... <coughs> O si tú eres súper fan de Instagram, también nos puedes encontrar. Visita nuestras redes y si te gustó este video, dale like y comparte. Suscríbete a nuestro canal. Déjanos tus comentarios abajo de la descripción del video. Yo soy Víctor y tu técnico favorito. ¡Bye!